Buenas gente, les traigo nuevamente el récord de todas las espadas en Minecraft. Lo que pasa es que básicamente mi récord anterior de con 20,83 eh, bueno, tuve un problema que, que básicamente que no mostré la pantalla principal antes de crear el mundo. Así que por eso básicamente no quedó validado mi récord. Así que nada, me puse a practicar y... Y lo rompí, lo rompí y esta vez cumpliendo todas las reglas, así que nada, estoy mucho más contento todavía porque, porque mejoré mi marca de 20 con 83, así que nada, espero que lo disfruten.